Bienvenidos al canal de 10 Hoy no estoy grabando desde un sitio, estoy grabando desde un auto porque recuerden que les había dicho que estamos en Estados Unidos, pues vamos en, en camino a Las Vegas. Así que vea, vean esto: y buguitas. Yo hoy les quiero traer un resumen de lo maravilloso de Las Vegas Como se acuerdan, yo estaba en Long Beach, en la casa de mis tíos Así que como viajé a Las Vegas, son 5 horas en carro o en auto No en persona, buitos, ¿eh? no se crean Y les traigo aquí un pequeño de resumen de cómo viajamos a Las Vegas Hola, buitos y buitos, esta es la primera parte de la llegada a Las Vegas. Va a haber segunda parte, eh, buitos, Así que estará pendiente de mi canal. Ah, y por cierto, recuerden suscribirse o simplemente a presionar el burrito que está en la imagen, que los manda a suscribirse automáticamente y también a presionar la campanita, ya que así es más fácil saber cuando subo un video nuevo. Pero como les acabo, voy a decir, va a haber segunda parte y estará al pendiente. Porque recuerden, nunca se sabe cuándo se subirá. Pero yo les quiero mostrar, solo sé que esta, en esta segunda parte va a estar hermoso. Porque les quiero compartir un bello momento que estuve con mi familia en Las Vegas. Re, y recuerden... Que nunca se les olvide darle like, suscribirse y activar el, la campanita. O simplemente activar este buitón que ven en la imagen. En este maravilloso viaje había tantas réplicas de monumentos tan famosos. Pero no solo de Estados Unidos, sino que también de los monumentos más famosos de todo el mundo. Hasta de Tijuana, buitos. Aquí, imagínense una pirámide que en la punta tenía, brillaba tanto su luz que parecía un diamante. Y a las esquinas, la luz bajaba como si fuera lava, así. <ríe> Bubitos, estoy tan sorprendida, pero recuerden que este momento también no es es para que ustedes lo disfruten. Porque yo comparto mis historias para ustedes, mis queridas bubitas. Aquí en el Boulevard de Las Vegas había unos edificios tan bonitos, tan preciosos que parecían castillos Y en la noche había un montón de luces en ellos Porque llegamos en la noche, Buitos, a las 12 de la noche exactamente y con minutos Ah, Buitos, y nos espodamos en un hotel que era en forma de castillo Y no les miento, Buitos Apenas se va a ver ahí, pero si quieren verlo mejor, estén al pendiente a mi canal, porque la segunda parte se los mostraré mejor. Así que, entonces, el primer monumento que nos encontramos es una réplica de la Estatua de la Libertad. Sí, está el hotel donde nos esperamos. Es un castillo. Poco a poco les mostraré cómo es, para que me crean, ¿no? ¡Hermoso bonito La estatua, en realidad, papá mamá, y Anita, en realidad, esa fue construida por, la, por un constructor de Francia, ¿Sí? de, un, ¿Sí? para, ¿A que, para formar la paz de Estados Unidos y Unidos de Francia. Sí, el que construyó la torre, construyó la ¿Sí? estatua de ahí, y en realidad, se... Porque el ecaso tiene una corona Pero los picos que se ven No es parte de ella Se forman Solo forman destellos Está adentro de Mira el león ¿Eh? El león que está acá estamos en el bulevar de las vegas no saben de noche se ve espectacular todas las luces están prendidas y en el día es otra cosa ¿Buditos? no, sé. porque obviamente se gastaría luz pero no saca había un había barcos piratas que era un restaurante y nos encontramos con otro monumento, la Torre Eiffel de París. Es un monumento muy, es el monumento más importante de París. Porque es el más turístico. A mí me gusta más el Es un restaurante, el barco. Sí. Sí, parece como los, esas cosas que vienen con los paquetes y las burbujitas ay, oh, ay, mamá creo que un... Buitos, para mí, desde pequeña era un sueño ir a Las Vegas ya que veía que algunos youtubers iban a Las Vegas y veían tantos monumentos que soñaba de pequeña que ir a Las Vegas era como visitar todos los países del mundo y ahora que estoy ahí, quiero expresar este momento con ustedes y enseñarles todos los monumentos de todos los países que tanto a mí quería ver. Poco a poco vamos en camino al hotel porque ya es medianoche y ya está un poco tarde y hay que irnos a dormir. Así que me iré a dormir al hotel. ¡Estas cascadas! ¡Papá, mira papá las cascadas! ¡Papi, mira esas cascadas! ¡Mira sus cascadas, papi! Dijo, una vez ten cuidado, el amor duele Tú eras fuerte y yo no, fue un error Mi ilusión fui imprudente, lo olvidé, lo sé Y ahora ya, que no hay nada más que decir Que te has sido para no volver, has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé, grita desde el techo Escribe en el cielo, que este amor ya se fue Diles que era feliz, y que ahora estoy rota Duele esta cicatriz, pero esto iba a ser imposible Deja más difíciles la traición no superé mis confianzas corazón rotos lo que necesitas es empezar a convencer deja ya de prometer ya sé y ahora ya, que no hay nada más que decir, que te has ido para no volver, has ganado y puedes contarles. Diles lo que yo sé, Gritas desde el techo, es es escribe en el cielo. Como les comentaba, ya es hora de dormir y pues oh, ya me está empezando a dar sueño, así que hasta mañana y recuerden que va a haber segunda parte. Y, y recuerden darle like, suscribirse o presionar el burrito que ven en imagen y también la campanita de notificaciones, así pueden estar al tanto de mi video nuevo. <risas> Bueno, abuelitos, los quiero mucho. Hasta mañana. Y no olviden la segunda parte. Adiós. Ay, marca. Están